lo que se quiere decir básicamente en la conferencia es que siempre hay dos niveles de poder dentro de un territorio un nivel local provincial incluso puede ser de provincias muy grandes o, o estados digámoslo así y otro nivel y otro nivel de poder que se constituye que es el poder nacional de lo que se llama nación desde ese punto de vista pues nosotros hemos adoptado uno y otro maduela en distintas épocas. Según, en mi opinión ya, las necesidades históricas del momento son las que determinan el, pro el proceso y la clase de organización que se necesita. Colombia, ya eso sí es una opinión muy particular, por sus características, sobre todo geográficas, es un poco más proclive a que haya organizaciones regionales que puedan autosatisfacerse con la ayuda de la nación y no buscar desde el centro a los territorios, pues porque los territorios no tienen suficientes comunicaciones a veces para poder ni siquiera que lleguen esos recursos.